12 apóstoles, 12 meses del año, 12 signos del zodíaco. ¿Cuántos 12? El 12. Martes 12, hay un taller. Estamos recopilando mucha información que tiene relación con la numerología y el símbolo. Y vamos a trabajar con tus 12 rasgos. Tus 12 yoes dicen que es, si uno se ubica, se concentra. Hay 12 que son primos, hermanos, que están íntimamente relacionados. Hay como un, siempre como una coincidencia de 12 rasgos. Si nosotros conseguimos desbloquear, es como una cadena que si nosotros sacamos, conseguimos desbloquearlo, cortar esa cadena, se desarman. Así que bueno, vamos a trabajar el día 12 con toda esta nueva información. Mm. Anótate, por favor.